Saludos, esto es Peterson Arton Games, en esta ocasión les presento el bug del cangrejo helicóptero, que existe en Fortnite, en la temporada 2, capítulo 2. Lo he dominado así, ya que esto sucede cada vez que un aliado intenta subir al helicóptero, mientras este está en vuelo bajo. En la pequeña agencia en la montaña, que está al lado de acantilados arenosos. Repentinamente y de manera aleatoria, el helicóptero golpeará al aliado y su vida se reducirá a cero como si lo hubiesen derribado, a pesar de que ni siquiera lo estés golpeando, e inmediatamente el personaje tumbado empezará a caminar de lado como si fuera un cangrejo hasta el infinito. El mayor problema de este bug es que, si el jugador tumbado aliado llega a morir por completo, la tarjeta del jugador puede quedar atascada debajo del mapa y será imposible recuperarla. Bueno, eso es todo y espero que les haya gustado. Y suscríbanse. Gracias.